la gobernación de Norte de Santander y el delegado de Supergiros. Señores delegados, ¿autoricen el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores. Procedemos a jugar las palotas Previamente a esta transmisión se realizaron 10 presorteos sorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las palotas Recuerden que en los puntos de Supergiros pueden enviar y recibir dinero pagar sus facturas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 Ganadores con el superpleno, 50-73. Ganadores con el pleno, 073. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es, es correcto. correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguirle apostando al chance legal en los puntos de Supergiros. Así generamos empleo y salud para la región. La cita es hoy a las 9 de la noche en un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz tarde para todos.